Continuando con el módulo rectificado monofásico, vamos a ver el tema 3 correspondiente a la condición no continuada. Como el puente trabajando en condición no continuada y hemos visto el modelo que son puentes rectificadores de media onda, para carga activa la corriente en este caso es la misma que para un rectificador de media onda no controlado con carga activa. Es decir, IDT es de la forma raíz de 2B sobre Z. Seno de omega t menos phi menos m coseno phi más m coseno phi menos seno de alfa menos phi que multiplica la exponencial de menos omega t menos alfa sobre tangente phi siendo m el cociente entre el valor, efectivo, el valor medio de la fuente de C de la carga y el valor pico de la sinusoide y el coseno de phi R sobre z entonces para calcular el ángulo apagado tengo que hacer que la corriente en el sistema pase por cero. Ya hemos visto que esa corriente pasa naturalmente por cero cuando b vale cero, z vale infinito o alfa es igual a beta. En cuyos casos estamos en las soluciones triviales las cuales se descartan. O no tengo tensión o no tengo fuente, mejor dicho, no tengo carga o simplemente la componente no están conduciendo. Entonces tengo que hacer que el término entre paréntesis, entre corchetes, valga cero. Es decir, seno de beta menos phi, menos m coseno phi, más m coseno phi, menos seno de alfa menos phi, por e a la menos beta menos alfa sobre tangente phi, valga 0. Ya habíamos comentado que la expresión 8 es una expresión trascendental, una ecuación trascendental cuya única solución es numérica. Debe realizarse a través de métodos numéricos y su solución está acotada entre alfa máximo y 2 pi menos alfa. La tensión media en este caso, si recordamos del tema anterior, la forma de onda, viene dada por la expresión B0 igual a raíz de 2B sobre pi coseno alfa menos coseno beta más E por pi menos gamma sobre pi. La corriente media la puedo calcular a partir de la definición como B0 menos E sobre R, que es la definición por series de Fourier, o a través de la definición de valor medio utilizando la expresión de corriente en el tiempo. La tensión efectiva en este caso es B, que multiplica la raíz cuadrada de 1 sobre pi, que multiplica a gamma menos seno de 2 beta sobre 2, más seno de 2 alfa sobre 2, más e cuadrado 1 menos gamma sobre pi. Recuerde siempre que el valor efectivo de la carga debe ser inferior o igual que el valor efectivo de la sinusoide original, puesto que estamos pasando fracciones de la sinusoide. La corriente efectiva debe calcularse a partir de la definición. Entonces con esto hemos visto las ecuaciones que rigen la condición no continuada. Quizá la parte más difícil de este caso es encontrar el ángulo de apagado, ya que depende del valor de m, del valor de phi y del valor de alfa. Una vez obtenido el ángulo de apagado y chequeado que la condición es no continuada, es decir que ese ángulo de apagado beta es inferior a alfa más pi, podemos utilizar el juego de ecuaciones que hemos visto, para calcular corriente media, corriente efectiva, tensión media y tensión efectiva, a fin de evaluar el factor de rizado de tensión y de corriente, para evaluar el proceso de conversión de energía a CADC, realizado por el puente rectificador monofásico en condición no continuada. Gracias por su atención.